Muchas gracias. Y como último, doy la palabra a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Agradecemos el informe de la relatora relacionado con la labor. Velaz y los defensores de derechos culturales. Nos encontramos altamente preocupados por las represalias, la violencia, los ataques y la criminalización que enfrentan en diferentes países como en México. En este sentido, manifestamos nuestra preocupación por la situación en la cual se encuentra la comunidad otomí de San Francisco, Xochicuautla, en el Estado de México. Pobladores y defensores de derechos ambientales y comunitarios y culturales se encuentran en peligro por la construcción de una autopista de concluirse este megaproyecto su bosque sus santuarios y así como su identidad cultural pondrían en riesgo su existencia alertamos sobre el proyecto de desarrollo tren maya que ha impulsado el gobierno de méxico este proyecto plantea la remodelación ampliación construcción de nuevos centros de poblaciones en el sureste de méxico Tememos que este megaproyecto no solo provoque el desabasto de agua en la región y un choque cultural con las comunidades indígenas, sino que además profundice la estigmatización, criminalización de defensores. Pese a que se ha llevado un proceso de consulta tal como lo alertó la oficina de la alta comisionada, este no cumplió con los estándares internacionales y careció de una adecuación cultural. Esta intervención es en memoria de las y los defensores de los derechos culturales cuyas voces han sido acalladas en México. Como usted indica en su informe, no debemos Muchas gracias. esperar... el tiempo se acabó, lo siento. And I now...